La imagen es cada vez más valorada en el contexto educativo contemporáneo. Estudiantes y docentes toman fotos, las comparten y reciben, pero también las editan y redefinen. Los teléfonos celulares pueden ser empleados hoy en día como potentes cámaras fotográficas que facilitan no solamente la toma instantánea de fotos, sino su mejora de encuadre, retoque de color y aplicación de efectos visuales. Todavía hace poco tiempo, la fotografía era una práctica artística que requería de objetos especiales y conocimientos particulares. Pero con la popularización de los teléfonos inteligentes, el uso de la fotografía se amplió y se hizo de orden común. La fotografía es un símbolo de esta época, un objeto cultural ligado a una acción que sintetiza el espíritu de una generación que busca registrar lo que come, lo que visita y cómo se ve en imágenes propias además de valorar otras fotografías de lo cotidiano que le llegan por medios digitales. El registro fotográfico de eventos cívicos, sociales o culturales no es el único sentido que se le puede dar a este medio. También se puede usar para ilustrar un tema, para registrar las observaciones realizadas durante un trabajo de campo, para divulgar conocimiento o para visualizar objetos, lugares o personas que no se pueden llevar a la escuela.